La creatividad de las niñas y los niños. ¿La recuerdas de hace tantos años o tienes quizás la oportunidad de presenciarla día tras día? Nosotros con Arc la redescubrimos hace unos años y es realmente impresionante, al igual que su capacidad de reinventar el mundo solamente a partir de la imaginación. ¿Qué tal si le diéramos a niñas y niños también la oportunidad de compartir sus opiniones y desarrollar maravillosas ideas frente a los muchos desafíos que enfrentan nuestras sociedades? ARC, Ask, Reflect and Create, o en español Pregunta, Reflexiona y Crea, es un proyecto que pretende precisamente esto. Queremos brindar a profesores de muchos países las herramientas que faciliten el desarrollo de actividades creativas en un corto tiempo y con materiales fácilmente asequibles. Los temas que en un futuro muy cercano queremos desarrollar tienen que ver con desafíos de carácter socioambiental, inspirados principalmente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Temas como el manejo de basuras, la contaminación o la escasez del agua, el desperdicio de alimentos, el calentamiento global o la construcción de comunidades mucho más equitativas e incluyentes. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo dialogar con niños a partir de 6 años sobre temas tan complejos, sobre esos problemas de la vida real? En Arc tenemos dos estrategias, la primera es utilizar ilustraciones como medio de comunicación entre los docentes y los estudiantes, ya que estas representan un lenguaje conocido y muy familiar desde los primeros años de vida. La segunda estrategia es simplificar. Al mencionar ejemplos de desafíos muy específicos y fáciles de comprender, incluso por los niños de 6 años, ya que seguramente pueden tener alguna relación con experiencias previas. La combinación de estas dos estrategias, por un lado las ilustraciones y por el otro los desafíos muy concretos, son la esencia de ARC. Déjame explicarte entonces cómo funciona una actividad. Por ejemplo, el tema visión. Aquí se pretende invitar a niñas y niños a reflexionar, sentir empatía y crear soluciones a desafíos que enfrentan millones de personas en el mundo que no pueden ver. Como mencionamos antes, una ilustración es el punto de partida. Después es el momento de pensar en un desafío muy grande dentro del tema. En el caso de la visión, pues lo más natural es cómo sobrevivir sin poder ver. Sin embargo, este es un problema muy grande. Por eso, los desafíos específicos nos permiten aclarar el rumbo de la actividad, cosas que los niños puedan entender fácilmente. Cómo servir una taza de café hirviendo, cómo encontrar algo refundido en casa, o incluso cómo podríamos escoger la ropa el día en la mañana si no pudiéramos ver. Pero bueno, estos son tan solo tres ejemplos. Un factor interesante del método ARC es la invitación a los estudiantes para que ellos mismos propongan otros desafíos relacionados con el tema. Con esto pretendemos lograr un mayor entendimiento y crear un vínculo con situaciones personales. Las siguientes etapas fluyen casi que espontáneamente, se escoge un desafío específico para trabajar y comienza una lluvia de ideas. Muy importante, los niños son quienes toman las decisiones, los adultos aquí solo actúan como observadores o acompañantes en el proceso. Las ideas no deben permanecer en el papel, por el contrario deben cobrar forma y vida. Así comienza la etapa de construcción de modelos tridimensionales a los que llamamos prototipos. Es importante contar desde antes con muchos materiales diversos. Por experiencia propia, podemos decir que los niños adoran hacer prototipos, hacer máquinas o nuevos inventos únicos. Además, ese sentimiento de haber creado algo con las propias manos puede generar una gran autoestima. Finalmente, todos los resultados son expuestos. Es el momento de hacer preguntas, enriquecer ideas, expresar opiniones y defender puntos de vista. Y así termina una actividad ARC. Y bueno, la creatividad no pertenece solamente a la clase de artes, cada docente puede adaptarla a sus intereses y objetivos. Recomendamos mínimo dos horas para hacer un taller, de ahí para adelante, se pueden extender en varias sesiones por semanas o incluso meses. Los prototipos pueden ser modelos rápidos o productos elaborados en talleres con recursos tecnológicos. También se pueden considerar entrevistas o visitas extracurriculares vinculadas al desarrollo de un tema. En fin, las posibilidades son muchas. Visita nuestra página web para descargar libremente los PDF de las actividades o si quieres obtener mucha más información acerca del proyecto ARC. No dudes en contactarnos si tienes comentarios, ideas para nuevos temas ¿O quieres apoyarnos para hacer llegar este proyecto a muchas más profesoras y profesores en muchos países? Con ARC queremos generar oportunidades para que niñas y niños no solamente desarrollen y ejerciten su extraordinario potencial creativo, sino también aportar al fortalecimiento de una conciencia más sostenible que contribuya a un mejor futuro.